Hola Gustavo, ¿cómo estás? Qué instructor, ¿qué más? Bien, gracias a Dios. Oye, precisamente ahorita, viendo aquí estando a la orilla del río y viendo que ya se está inundando totalmente, eh, me viene a la mente una historia de un señor que precisamente estaba por ahogar. ¿Y cuál es la historia? La bueno, es la historia de Pedro pataquiva y te invito para que conozcas esta historia. Ah, bueno. ¿Listo? Hola. Vamos, vamos a vamos. conocerla. Bueno, precisamente Gustavo, la historia habla de Don Pedro Pataquiva, un señor muy consagrado, ¿sí? Un señor, un cristiano muy consagrado, muy dedicado. Él eh, cumplía todos los mandamientos de la ley del Señor. Eh, mejor dicho, hacía todo lo que le decían en la Biblia, todo lo que quería, eh, lo que se suponía debería hacer, lo hacía, ¿cierto? Y pues eh, en la historia cuenta que una vez. Así como sucedió acá en Inirida hace mucho tiempo que se inundó. No, hace mucho tiempo no, hace algunos años. Bueno, hace algunos años, sí, precisamente. Hace algunos años, hace año y medio, dos años, precisamente Inirida se inundó. Y así sucedió con don Pedro Patajiva, de la ciudad donde él estaba, se iba a inundar. Y a él le avisaron que la ciudad se iba ¿qué? a inundar. Ay, no. Y pues la historia cuenta lo siguiente. Bueno Gustavo, imagínese que don Pedro Pataquiva, pues como te había dicho, le, le dijeron que, se, que, la, que el pueblo se iba a inundar y precisamente don Pedro Pataquiva pues hizo caso omiso a eso porque él pues es cristiano, guarda sus mandamientos y pues él definitivamente no le iba a prestar atención a eso y entonces él no le prestó atención, sin embargo comenzó a inundarse el pueblo y llegaron de un momento a otro el agua hasta los pies y entonces pasó una camioneta espectacular y todo eso y entonces no, le dijo, mire, don Pedro, vámonos, vámonos, porque mire que se está inundando el pueblo. Y no, no se subió, don Pedro. No se subió, don Pedro. Entonces don Pedro no dijo, no, yo soy cristiano, mire que yo guardo los mandamientos. Y entonces, por lo tanto, yo no voy, ¿a qué? A subirme a la camioneta, mi Dios me va a salvar. Así estamos? Y entonces, después de eso, se siguió, se siguió. Y entonces ya... En ese momento el agua ya no le llegaba a los pies, ya le llegaba hasta por acá, hasta las piernas, ¿cierto? Y entonces, ¿adine qué pasó, don Pedro se llegó en un momento dado, llegó a una barca como esta, vino por don Pedro y dice, don Pedro, vámonos, vámonos, que todo lo se hay un Y adivine, ¿qué hizo don Pedro? Se sí, subió. No se subió. Entonces don Pedro hizo caso omiso también, dijo, no, no, no, no, yo no tengo por qué subirme, porque yo creo en Dios y Dios me va a salvar, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar, ¿cierto? Y entonces, y entonces de un momento a otro ya comenzó a subir mucho más el agua y el agua ya le llegaba a dónde? A los pechos. A los pechos, estamos de acuerdo? Y ya llegaba por acá y entonces ya estaba casi, hemos dicho, totalmente inundado el pueblo y entró con el agua hasta el pecho. Y entonces en un momento dado mandaron un helicóptero de la Cruz Roja y pasó el helicóptero, ¿cierto? Y entonces llegó el helicóptero y desde allá le dijeron, Don Pedro, Don Pedro, mire que el pueblo se está inundando, por favor. De ahí le tiramos una escalera para que se salve, ¿sí estamos? Y ahí, ¿qué hizo Don Pedro? ¿Se subió? No, no se subió. No se subió Don Pedro y entonces... Bueno, y yo otra vez digo, no, es que yo creo en Dios, porque tengo que, porque tengo que subirme? Mi Dios me va a salvar, ¿cierto? Yo hago todo, guardo los mandamientos, guardo el sábado, como está escrito en los mandamientos. Y entonces, ¿Dios me va a qué? A salvar. Y entonces, no, pues de un momento a otro, ya don Pedro tenía el agua hasta la cabeza, ¿cierto? Y ahí pasó un señor en, en, por un, con un palito ahí encima, con un palo, y dice, ¡Vamos, don Pedro! ¡Vamos, don Pedro! ¡Mire que nos estamos ahogando! ¡Vamos! ¡Súbase el palo! ¿Cierto? Y don Pedro no se quiso, ¿qué? ¡Salvar! No se quiso subir. Y ahí viene, ¿qué pasó con don Pedro? Se murió. Se murió don Pedro, ¿cierto? Imagínense que como se murió don Pedro, entonces, él después fue al cielo, ¿cierto? Y entonces, estando en el cielo, don Pedro le dijo, allá, ah, pues se puso todo bravo allá en el cielo, y dijo, bueno, pero, ¿qué está ocurriendo? ¿Cierto? ¿Por qué me morí? Se puso todo bravo. Dijo, ¿yo por qué me tengo que morir? Yo no tenía por qué morirme. Yo guardo los mandamientos, hago las cosas buenas con las personas, eh, eh, hago eh, buenas obras y todo eso. ¿Y Dios por qué no me salvó? Y entonces a Adán en el cielo le contestaron. ¿A Ine qué le contestaron? Pues si le mandamos hartas exactamente. cosas. Exactamente. Y dice, pero ¿cómo así? Si es que nosotros le mandamos una camioneta, le mandamos un, un barco, barco, un, barco un, un, avión, un... un avión y un palo. Si estamos en un helicóptero y un palo. Y ni siquiera así usted se quiso salvar. ¿Listo? ¿De qué nos, qué nos deja de enseñanza esta historia? La historia, esta, esta enseñanza va para todos nuestros aprendices. Es que precisamente, posiblemente, esta formación que estamos recibiendo en este momento sea algo que Dios nos ha enviado para que podamos salir adelante. Pero a veces nosotros despreciamos todas esas oportunidades que nos brindan. El SENA le brinda a nuestros aprendices unas grandes oportunidades. El, el sistema de bienestar, eh, las herramientas tecnológicas, todo se lo brinda el SENA. Y sin embargo, a veces nuestros aprendices no aprovechan estas oportunidades. En este momento esperamos que todos nuestros aprendices aprovechen las oportunidades. Posiblemente son enviadas por Dios para que precisamente salgan adelante. Uno no sabe, ¿cierto? Entonces... Invitamos a todos nuestros aprendices a que no desaprovechen las oportunidades y que cada una de las oportunidades que se nos aparezcan, posiblemente aprovechemoslas porque no sabemos por quién sean enviadas. ¿Listo? Listo. ¿Cómo te pareció la historia? Pues muy bien ah, y me, me, me alegra, me, me gusta la idea que los aprendices eh, aprovechen. aprovechen esa oportunidad que dicen a Leda y les, inv les invito a que no, no, no, no, no, no, Ah, <risa> Eso está muy bien. Nos vemos, estimados aprendices.